Alguna vez ustedes han preguntado cómo eran los exámenes de anatomía cuando lo daban oral. Acá les traigo un ejemplo para que ustedes por lo menos se den cuenta cómo son los exámenes orales de la asignatura de anatomía humana en medicina. Pongan mucha atención. Cada una de las preguntas tiene un valor de 5 puntos. Si usted la contesta completamente, de manera correcta, tiene sus 5 puntos. Si la contesta a media, tiene la mitad de puntos. Esa es la rúbrica que tenemos acá para que usted pueda contestar la pregunta. Excelente. Entonces tenemos acá la primera pregunta, ¿cuáles son las ramas colaterales de la arteria carótida externa? Las ramas colaterales de la arteria carótida externa, tenemos que son siete. tenemos las ramas colaterales de la arteria carótida externa son la arteria tiroide inferior, la arteria, la arteria, la arteria inferior, no, espérese. La arteria tiroidea superior, tenemos la arteria lingual, la arteria facial, tenemos la arteria, la arteria, tiroidea, la arteria tiroidea superior, tenemos la arteria lingual, la arteria facial, hay otra, la arteria auricular posterior, tenemos la arteria occipital y la arteria faringe ascendente. Esas son las ramas colaterales de la arteria carotida externa. Bien, contestó bien la primera pregunta. Excelente. La segunda pregunta. ¿Cómo se forma la... ¿Cómo se forma? En la segunda pregunta tenemos acá. ¿Cómo se forma el plexo cervical? ¿Cómo se forma el plexo cervical? Excelente. El plexo cervical está formado por la unión de los nervios espinales. Desde el primero hasta el cuarto. C1 hasta C4. Y tenemos que... Estos se van a unir, van a formar asas, que son asas, tres asas, la asa del atlas, el axis y el asa tres. O tercera asa. De ahí salen ya los nervios que van a inervar los músculos del cuello. El excelente, señores. Muy bien. Buena respuesta. Y la tercera pregunta: ¿Dónde nace la vena yugular interna y dónde termina? Esa es la tercera pregunta. ¿Dónde nace y dónde termina la vena yugular interna? Ok. La vena yugular interna nace a nivel de la base del cráneo, en el agujero yugular o rasgado posterior, y termina en la vena subclavia, formando la vena bracecefálica, en la base del cuello. Excelente. Este joven contestó la pregunta de manera adecuada y correcta, es decir, que tiene todos sus puntos. Felicidades. Puede llamarme al próximo estudiante para que lo sigamos evaluando. Bien. Gracias. Y hey, tenemos acá un buen estudiante con buenas calificaciones. Excelente, así me gusta. Así que ya saben, así son los exámenes jóvenes de anatomía de manera oral. Déjenme sus comentarios que ustedes opinan sobre esto.